que estarían pendientes de su parte respecto a temas singulares que tienen que ver con su vida personal inclusive luego quisiera conversar también sobre las decisiones que está tomando como presidente de la república principalmente designaciones y al final quisiera conversar respecto de los resultados del viaje que ha hecho a Los Ángeles Después, y algunas decisiones que ya en el marco de la gestión del país se están tomando desde su gobierno totalmente de acuerdo Presidente lo primero que quisiera preguntarle es lo que usted ha vivido, ha compartido, las reuniones que ha realizado en la Casa de Breña. Se le ha pedido una agenda, una relación de las personas que lo han visitado. ¿Por qué no tenemos esa relación de visitantes o con quienes usted se ha reunido en Breña? ¿Qué actividades desarrollaba en la Casa de Cerratea? Eh, bueno, yo lo dije en su momento, eh, eh, la Casa de Breña es una casa particular, es una casa de un familiar, de un paisano que, que me acogió durante, la, durante la, los últimos días de la campaña, eh, eh, donde he tenido que, que cobijarme junto con, no solamente con paisanos, sino con, con, con familiares, pero acá debo dejar eh, claro de que jamás he trasladado... ...el despacho presidencial a la Y más aún, teniendo tremenda responsabilidad... ...no puedo tratar tema de Estado, tema del gobierno... ...fuera de Palacio. Uh -huh. eh, yo desde acá saludo a la familia que, que, que nos ha albergado... ...pero no ha habido ni siquiera un, una mínima intención... ...de tratar temas, y mucho más, pues, eh, a puertas cerradas. ¿no? Pero hemos visto en algunas imágenes concurrir al mismo lugar... ...por ejemplo, a la... Ahora investigada, Caroline López, ingresando incluso con una maleta, con un maletín, a, a dicho a, a dicho domicilio, donde se entiende que usted estaba allí. ¿Usted llegó a reunirse con ella? No, eh, jamás. Dentro? Nunca me he reunido, nunca la esperé. Eh, me imagino que eh, en el marco de la, de, de, este, eh, de estas investigaciones, de estos, de estos videos, de estos audios, eh, me imagino que van a salir muchas imágenes, pero a mí jamás me van a encontrar eh, datos concretos como, como se viene haciendo creer a, al país yo no me reuní eh, ni tampoco llevé el despacho presidencial a cerratea como me, me han visitado y mis familiares maestros eh, muchas personas ¿no? visitas... eh, yo no soy el dueño de la casa uh -huh. quien tiene que hacer, en todo caso ver si entra o no entra es el dueño de la casa pero eh, muchas de las personas que fueron allá Quién sabe estuvieron en otro espacio esperando, pero no con, tampoco con todas las personas que, que pudieran entrar eh, hemos tenido la oportunidad de conversar. ¿Se ha reunido Como con el... se hace en Palacio ahora, hay muchas personas que ingresan a Palacio de Gobierno, uh -huh. pero no todas las personas que ingresan a Palacio conversan conmigo. Van a diferentes a diferentes despachos, ¿no? Hay personas que pueden estar un buen tiempo allá esperando, o quién sabe una entrevista con, con, con, la misma, con el grupo de asesores, eh, con el resto de personas que trabajan, pero no lo hacen directamente conmigo. Presidente, pero quienes sí se reúnen con usted, por lo visto, y nos lo acaba de decir, son sus familiares, que participaban en estas reuniones en esta casa, en Breña. Claro, yo estaba, con, yo estaba con, con, con mis familiares, este... Eh, eh, mi, mi parte de mi, de, de mi entorno, de, incluso de, de, de los maestros, algunos de ellos que el día de hoy eh, son parte de la vida parlamentaria, eh, algunos dirigentes, eh, sabiendo de que eh, veníamos de una campaña y venían muchas veces a... a se sentían eh, felices, se sentían orgullosos de haber asumido esta responsabilidad y también advertirnos ¿no? que, que hagamos las cosas bien, que atendamos a los más, a los más vulnerables... Eh, y Pero más allá de, de tomar puntos concretos, como corresponde al despacho, jamás se ha tomado. Presidente, pero también ha recibido allí a algunos familiares como sus sobrinos, dos que ahora están eh, investigados, están incluidos en algunos casos de supuestos actos de corrupción. Mire, como cualquier ciudadano, como cualquier peruano, yo también estoy totalmente indignado eh, que eso no es, no es de ahora, de este régimen. Y espero que nosotros tenemos que ser francos y tenemos que ser sinceros y tenemos que ser drásticos con los actos de corrupción. Ese es el país que hemos heredado en el marco de una corrupción. Lobistas, personas que de una u otra forma... Eh, hay una costumbre que no solamente en el gobierno central, sino hoy en día en los gobiernos regionales, en los uh -huh. gobiernos locales, y creo que es, ha llegado el momento de decir que lo que es en el marco de la corrupción tenemos que hacer todo el esfuerzo con la finalidad de que no solamente se dé la cara, sino también se hagan todas las investigaciones. ¿Ha conversado con sus sobrinos? No. ¿No ha vuelto a hablar con no, ellos? No, no he vuelto a conversar. Yo estoy enfocado y estoy dedicado a, a, a responder al país con, con lo que nos ha correspondido hacer. Este es un gobierno donde en este momento eh, es una suerte, donde que, eh, eh, es una gran responsabilidad donde asumimos en el marco de una pandemia de esta crisis mundial los problemas de corrupción los problemas de desigualdad que tiene el país ¿no? pues a nosotros eh, el tiempo es apremiante ¿no? pero lo que tengo que manifestar es que eh, reiterar en el marco de la corrupción sí tenemos que demostrar y a mí jamás me van a encontrar jamás me va a salpicar a mí la corrupción y si pasa por el entorno familiar que hay que dar la cara la tenemos que hacerla y de acá no solamente al entorno del, del presidente, sino uh -huh. a muchas personas que hasta el día de hoy no dan la cara. ¿no? Uh -huh. Yo creo que es el momento donde también el, el, los regímenes anteriores también digan, ¿sabe qué? Basta de esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas veces se quiere salpicar al presidente. Y yo estoy seguro acá, acá de que voy a corresponder a la crianza que me dio mis padres, ¿no? a la formación que me hicieron, con valores, y jamás haría... Un, un, un, en todo caso, este estaría metido en, en actitudes de este tipo. ¿no? Ahora, presidente, pero sin embargo, luego de, el, de, de un tiempo, usted se instala en Palacio de Gobierno y a fines de octubre, por el cumpleaños de su hija, eh, termina organizándose una reunión en medio de una pandemia, sí, donde también va, se dijeron se muchas cosas a las de sociales. A ver, yo quiero ser claro acá. Eh, el 27 de octubre. Uh -huh. ...es su cumpleaños de mi Mialondri, de alondrita... ...y ahí... Eh, ...esos días... ...el día 25 de octubre... ...se da el deceso del... Eh, ...del parlamentario por Tacna, ...el maestro Fernando Herrera... ...y eh, fuimos acompañar a acompañar... ...el 26 a, al parlamento... ...y el 27... ...personalmente fuimos... ...a eh, acompañarle... ...a su, a su tierra... Eh, se hizo un, cron, un todo cronograma de salida, de visita ¿A dónde está a, a Tacna Fuimos allá y en la mañana compartimos un desayuno en casa con, eh, en Palacio con, con, con mi esposa y mis dos hijos como siempre acostumbramos nunca hemos hecho nosotros eh, nunca hemos estado acostumbrados a, a hacer eh, a algo, algo pomposo en un cumpleaños lo hemos hecho así como un día cualquiera trabajando y así se dio el, en la mañana Tomamos el desayuno y le, le prometí volver para el almuerzo y salimos, salimos a Tacna y cuando regresé, regresé al despacho y trabajé eso hasta once y media, doce de la noche, como siempre acostumbro a hacerlo. Y pues encontré la, eh, eh, la bulla, ¿no? O sea, se fue a Tacna y cuando regresó ya se encontró con ya, todo. Ya encontré ya y, uh -huh. y llamé a mi alumna le dije, ¿qué, qué, qué está pasando? Han venido mis amigos, ha venido tanta gente, papá, han venido a saludarme, ¿no? Bueno, hija, sí, pues, han, han venido a saludarte, salúdale, pero este, eh, con tranquilidad. Pero, presidente, pero... yo retorné al despacho y atendía a muchas personas, ¿no? Pero, presidente, y en el desayuno que tomó con, con, con su familia temprano ese día, ¿no le comentaron que iba a haber una reunión? No, no, no, para nada. Eh, me sorprendió la eh, eh, la actitud tan sana del entorno del despacho, ¿no? Unas personas que se habían autoconvocado, pero tampoco sabía que estaban haciendo una especie de una colaboración para hacer llegar a, a mi hijita algún, algún presente, ¿no? Como se acostumbra a hacerlo eh, en, en cualquier espacio, ¿no? Uh -huh. Pero más allá de, de, de, de que sea programada o de que se haya previsto, eh, la niego categóricamente porque no, no se hizo. Al... Eh, y es más, uh -huh. soy su padre de esta niña y yo creo que eh, me correspondía en todo caso a mí organizarla, pero yo he venido acá a trabajar. Y más que todo que venimos de un espacio donde no hemos estado acostumbrados a este tipo de actividad. ¿no? Claro, pero al margen de la buena voluntad, alguien que trabaja en Palacio ha tenido que autorizar el ingreso de tanta gente. Bueno, eso correspondía a las investigaciones, ¿no? y espero de que eh, en el transcurso de los días, en la, en la investigación que se haga, se tiene que conocer. ¿no? Y alguien como Bruno Pacheco, por ejemplo, que en ese momento era el secretario general. Claro, hay responsabilidades este ahí frente a... en, en, el, en el entorno del despacho, en el entorno de, en palacio, personas que tienen que ver con el ingreso, con la salida de personas, por eso digo que ya las investigaciones determinarán quién... ¿Pero es. él no le informó que iba a haber esa reunión? ¿No le agendó participar en la reunión por el cumpleaños de su... Me imagino que reservaban de repente alguna, alguna alguna sorpresa, pero por eso digo que las investigaciones lo determinarán. ¿eh? Ahora, Bruno Pacheco es una persona que ha sido cercana a usted... ¿Ha trabajado con usted? ¿Era su secretario general, la persona de máxima confianza con usted? Sí, un maestro que no, nos conocimos eh, en el 2017, en el marco de una, de una lucha de, lo, de los maestros. Nos volvimos a encontrar en, en la campaña y, y en ese, en ese trajín pues, se dio este espacio de darle la confianza para encaminar la gestión. Y ahora está buscado por la justicia, está prófugo. Sí, estoy seguro que eh, la justicia eh, hará lo propio, y no solamente a él, al entorno, sino también a todos Tienen que, que tienen que ver que en dar cuentas eh, en el marco de, de, de estos problemas que tenemos durante muchos quinquenios. Presidente, ¿pero cómo se siente ahora que una persona a la que usted le dio su confianza está siendo investigado y se le encontró 20 mil dólares en el ropero que está dentro del baño? Bueno, oficial? a mí no me consta lo de los 20 mil dólares. Eh, es un proceso que está en camino, que está en investigación. Eh, igual, le, muchas veces cuando llamamos a las personas para darle una confianza, para demostrar la confianza, eh, ya depende no del que la da, sino de quien la recibe. Y en ese marco debo decirle de que estoy seguro de que eh, las personas que asumimos una responsabilidad lo hacemos con, con pensando en el país. Uh -huh. ¿Se eh, ha sentido más, no pensando lo que, ¿se uno, ha sentido, lo, lo, lo que uno tiene de repente detrás ¿no? ¿Se ha sentido decepcionado, traicionado luego de lo que se ha conocido del actuar de Bruno Pacheco? Bueno, por ahora eh, tengo, eh, tengo mis reparos en las, en las personas que hoy en día tengo al frente ¿no? uh -huh. por ejemplo, que estamos en este momento en esta entrevista yo no sé si en este momento mi propio Premier o el Ministro de Cultura o algún otro ministro uh -huh. ¿no? en el espacio de la confianza que le estemos dando pues este, no sé qué cosas eh, puede, pueden estar, en todo caso, este, queriendo asumir o, o pensando hacer. ¿no? Esperemos pues que lo que estén haciendo esté muy bien y que esté dentro del marco de la A ley. eso hemos venido. no. Eh, nosotros tenemos claro acá cuál es el horizonte de venir a, a, a rescatar este país. Uh -huh. Y creemos importante decirle de que a, a este país le faltan muchos balones. A este país le falta mucha, mucha, identificar muchas cosas. Pero no podemos enlodar y no podemos meternos en un solo saco todos. De acuerdo. Y creo decirle de que yo vengo de una zona, de una familia tan humilde, ¿no? donde mis padres han hecho todo el esfuerzo eh, por ver que sus hijos hayamos sobresalido. ¿no? Somos nueve hermanos y mis hermanos también han contribuido con esto, de la cual estoy muy agradecido. Soy padre de dos niños y además soy maestro. Imagínense verme y demostrar en el país... Un maestro, un presidente rural donde hay bastante eh, eh, espacio de confianza, de valores, venir acá y por una situación tan mezquina estar metidos en actos de corrupción. Lo que pasa es que el señor Bruno Pacheco, perdóneme que le insiste en eso, pero sostenía reuniones con Samir Villaverde, sostenía reuniones con Karen Bueno, son López. las investigaciones, yo no, no, no, no voy a insistir más ellos? en este tema porque es, hoy hay un espacio de investigación y, y estamos dispuestos a colaborar con la justicia, lo haremos eh, cuanto cuantas veces sea necesario. ¿no? Eh, paralelamente, pues justamente a lo que tenemos nosotros, toda una agenda para responder las grandes emergencias que tiene el Perú. Ahora, presidente, pero de acuerdo, voy a dejar el caso de Bruno Pacheco de lado, pero sí le quiero preguntar sobre algunas personas que han estado en su entorno a los que se les ha denominado como una especie de gabinete en la sombra. Personas que, pese a las decisiones o a las propuestas de toma de decisiones que le hacía, por ejemplo, Mirta Vázquez, la presidenta del Consejo de Ministros en ese entonces, terminaban cambiándose o influenciándose por la participación de personas que formaban parte de su entorno, lo que ella denominó como una especie de gabinete en la sombra. Sí, Esas la, personas rechazo, con... la rechazo categóricamente, no existe, no ha existido y no va a existir un gabinete en la sombra. No lo hay. Eh, lamento también de que personas que se les muestra la confianza uh -huh. y cuando ya no están en el entorno del gobierno, eh, salgan a decir lo contrario. Y no han tenido la valentía de conversar así de, en el marco cuando hemos estado en Palacio. Bueno, son cosas de que eh, responsabilidades eh, por separado, pero nosotros estamos acá. Eh, ¿Usted toma en cuenta las recomendaciones que le hace el presidente del Consejo de Ministros sus ministros? No solamente el presidente. Todos los ministros, uh -huh. autoridades que nos visitan. Nosotros somos un gobierno de apertura, somos un gobierno de escucha. Eh, y lo hacemos no solamente en Palacio, no solamente lo hacemos en un consejo de ministros. Lo hacemos en, este, en esta nueva forma de gobernar, bajando a, la, a los pueblos más vulnerables. Uh -huh. Lo escuchamos al maestro, lo escuchamos al niño, lo escuchamos al alcalde, lo escuchamos a los gobernador regionales, lo escuchamos a dirigentes, lo escuchamos al ama de casa. Y por eso estamos allá. Trasladando, sacando el despacho, sacando este gobierno a donde debemos sacarla uh -huh. Correspondiendo a ese clamor donde eh, el voto de, ese, de esa persona que nunca tuvo voz Hoy en día estamos eh, eh, dándole el eco correspondiente ¿no? Ahora, pre presidente, pero no quiero salir todavía del ámbito personal Porque hay otro cuestionamiento que se dio también con la tesis que usted elaboró Para obtener su grado de maestría, su grado de magíster Tesis que entiendo le elaboró con su esposa, con la primera dama Sí, me siento eh, eh, feliz, por no decirle, de haber encaminado con mi propio sudor, haciendo un esfuerzo, eh, llevando a cabo esta, esta, esta, esta, esta maestría eh, sobre la IQ de género en eh, los niños de tercer y cuarto grado de mi escuela. Pero no la... creo que haya, haya, otra, se haya dado otra investigación con esos niños y con esa comunidad. ¿Usted hizo esa investigación? Sí, con mi esposa, con Lilia. Eh, hicimos eh, en los niños eh, de tercer y cuarto grado de primaria, eh, eh, en la escuela 10465 de Puña. ¿Fue una investigación cualitativa o cuantitativa? Es una investigación mixta, ¿no? donde hemos tenido que ver de una u otra forma eh, cuánto o, o, eh, los niños o las niñas a, hacían y sus procesos de aprendizaje de socialización por separado, y no lo hacían... Eh, eh, eh, en no, forma los relacionada con niños, entonces nos preocupaba eso y en eh, unos tiempos también mi, eh, mi esposa trabajó, cubrió algunas licencias eh, años atrás en la misma institución y veíamos eso y no solamente se daba eh, en la institución sino se daba a nivel de, de escuelas cercanas y se da este espacio de, de llevar una maestría y justamente lo que preocupaba ese tema hasta cuándo va a haber una, una, una equidad entre las niñas y los niños ¿Quién fue su fue así, tesis? yo quisiera saludarla a este espacio que se nos dieron, fue Tacabamba, muchos compañeros maestros promoción a nuestros, eh, y justamente fueron maestros que llevaron, llevaron el, el curso con nosotros, nos indujeron llevar, encaminar esta, esta maestría, y de acá quisiera saludar a, a los maestros, a, al maestro eh, Marrufo Zorrilla, al maestro eric Figueroa, y al maestro eh, Juan de Dios, quienes fueron... Eh, Parte, parte del jurado. Ah, cuando sustentó su tesis ellos cuando, fueron y la sustentación, parte, parte del la, jurado. La sustentación se hizo en, en, en el mismo distrito de Tacabamba, ¿no? Entonces... Eh, ¿Pero ellos representaban a la universidad o eran maestros de, de, de la escuela? No, lo designó la misma universidad, no, uh -huh. para que ellos fueran parte del, parte del jurado. Y, y vamos a seguir estudiando. De acuerdo. Bien, presidente. Otro tema que se ha cuestionado mucho que tiene que ver con una difusión de audios donde aparece Samir Villaverde dando cuenta de una entrega de 100 mil grandes o 100 grandes a un, en ese entonces, ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Juan Silva. ¿Usted tenía conocimiento de eso? Bueno, desconozco y la rechazo. Eh, yo entiendo de que en el marco de las investigaciones, eh, personas que tienen que rendirle cuentas a la... ...a la justicia y en su desesperación, y que se atribuyen ser colaboradores eficaces... ...o pseudo colaboradores eficaces, eh, por, en esa desesperación por no llegar a donde debe llegar... Eh, ...pues este, se someten en todo caso a hacer ciertas, este, algunas eh, supuestas eh, declaraciones... ...y me gustaría de que estas investigaciones ya eh, se hagan con... No solamente con la rapidez, sino también se hagan eh, con la seriedad del caso, ¿no? Ahora, pero presidente, estaba en Van a contra... haber muchos audios, me imagino, pero creo que las investigaciones por el bien del país la de deben hacerse eh, con total transparencia. A mí se me han montado muchísimos, muchísimos audios, muchísimos videos, eh, muchas declaraciones, mensajes, presidente, lo que se dio durante toda la campaña, ¿no? Secular. Y a mí, a mí no me extraña eso, pero sí... Eh, lo que corresponde para transparentar en este marco en cuanto a la corrupción, en cuanto a todo lo que está dando estoy dispuesto para colaborar pero acá rechazo de que por parte nuestra se haya encaminado y se haya dicho a un ministro hoy hace esto, te voy a encargar esta, este sector o alguna persona de confianza vete a hacer esto, pero eh, cuesta esto, vale tanto ¿no? eh... Presidente, pero la investigación que está llevando la fiscalía y la transcripción de ese audio es una transcripción formal Espero, de, espero además, de que se haga correctamente la investigación y se diga y haya asuma responsabilidad. Y además estamos hablando de una persona, de Juan Silva, que es una persona que entendemos ha sido muy cercano a usted, al punto que en algunos momentos se ha solicitado que se le retire por los cuestionamientos que tenía por su labor en, ML, en el MTC, sin embargo, eh, se mantuvo en el gabinete por, por buen tiempo. Sí, igual como a otros ministros que la mantengo, ¿no? Eh, y que eso no, no se trata en el despacho. Eh, con los ministros la relación que tenemos es preguntarle por el sector ¿qué está pasando? ¿por qué no se atiende a, la comun a, a las comunidades? ¿por qué no no, eh, no hay una, un verdadero trabajo? ¿qué pasa con los equipos de trabajo? pero jamás se ha tratado y nunca se va a tratar y de acá si en el entorno de, lo, de los ministros en el entorno del trabajo eh, se piensa que un acercamiento por más amigo que sea y por más ministro que sea, y por más gobernante que sea, aprovechar del cargo para, para, para sacar un rey, un interés personal, y más aún en un marco de, de, de, de, de actos de corrupción, hay que eh, entender de que mi gobierno no va a ceder un centímetro para este tipo de actitudes. Sin embargo, esas investigaciones, además, por disposición del actual fiscal de la Nación, por el señor Pablo Sánchez, ha aperturado, ha iniciado una indagación preliminar que lo involucra a usted directamente. Sí, totalmente dispuesto. Yo voy a colaborar, voy a, voy a concurrir al llamado que, que, que se venga haciendo no solamente el fiscal o otras instancias que tengan que ver con la investigación. Pero eh, su abogado ha presentado un recurso pidiendo una ampliación de plazo para la declaración para la que fue convocado para mañana, el lunes, ante la fiscal. Sí, nosotros tenemos toda una agenda. Eh, he escuchado la, eh, la sugerencia, el pedido de mis abogados, donde... Eh, se, se me cita para, para llevar a cabo para responder a, a, en la fiscalía pero también es necesario dar a conocer de que eh, los abogados hicieron de conocimiento de que faltaba parte de la documentación, falta de, de parte de la información para tener acceso a ella y saber, saber responder ¿no? entonces se compromete a responder a los cuestionamientos Por que haga supuesto. el fiscal de la y la voy a hacer no, uh -huh. no solamente eh, si se me perturba algún proceso en LIM o en otro espacio me tengo que... y me voy a someter. Ese es mi compromiso con el país. De acuerdo, presidente. Otra de las preocupaciones que ha habido tiene que ver con su relación con los medios de comunicación. Usted tiene un silencio largo, en todo caso, después de las entrevistas que dio en el mes de enero a César Gildebrand. En marzo. En el mes de enero estuvo con César Gildebrand, estuvo con Nicolás Lucas y también con el señor periodista de, de CNN, que además no, no, no le fue muy bien con el señor Rincón, del Rincón, en realidad. Es... A ver... Eh, y de ahí ya no, no lo hemos visto en, un, en una entrevista con un medio de comunicación como lo está haciendo ahora no. mire, una forma de comunicarnos, de la cual nosotros eh, lo venimos haciendo eh, cuando hay eh, esta forma de trasladar el gabinete a, a, a las regiones, yo me dirijo al país y no oculto nada eh, estamos hablando lo que, lo que lo que estamos diciendo ¿no? el 30 de marzo eh, a través de este, cuando me conducía a la SUCAME, uh -huh. yo di unas, unas declaraciones ahí y, y luego le la, la han venido dando eh, algunos ministros. Eh, bueno, es una, una decisión que, eh, personal a la cual yo conozco muy bien eh, el comportamiento de cierto sector de la prensa durante mi recorrido como candidato y, y cuando he venido viendo de que... Eh, cedo algunas entrevistas algunos espacios, no se dice lo que, lo, lo, lo que se me entrevista, sino eh, su libreto que lleva ya con anticipación. Una de ellas fue lo que pasó con este Armando periodista que vino, el señor Rincón. ¿no? Eh, pero, se me quería poner algunas palabras en la boca y al final salieron lo que él que él, él quería, eh, y no la que, no la que nosotros eh, habíamos... Eh, presidente, pero entonces ese distanciamiento que usted tiene con la prensa surge como consecuencia de... Esa no, no la rechazo, es su entrevista. papel, yo creo que, pero acá estamos. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha tenido una llamada mía a decirle, eh, ve qué, haga esto, a pesar de que este es, este es, este es el canal de todos presidente, los peruanos? Eso, eso no ha sucedido. Y no va a suceder. y, y, y eso, Yo soy eso es, totalmente que respetuoso que dije, ¿no? Eso no de lo, la libertad no de prensa ya. y en mi gobierno no va a haber ningún tipo de mordaza. Pero, presidente, pero mi pregunta iba en este sentido. Usted decidió no hablar con la prensa, no dar entrevistas, o fue su equipo de comunicación. No, no no no, la decisión de la, la tomo yo. Y no me más... responda por favor, presidente. Hagamos una breve pausa y luego volvemos con su respuesta. Gracias. Permítame eh, por favor presidenta. unos minutos. Breve pausa y seguimos conversando con el presidente de la República aquí en TV Perú. Volvemos. a las 5 de la tarde por TV Perú con sabor a Perú estamos en Santa Clara y si ustedes quieren conocer los mejores puntos donde comer aquí en, en este distrito no se lo pierdan nos vamos a visitar una rica cevichería un lugar de parrillas y además su lindo mercado como tiene que ser, vamos ahí esto es con sabor a Perú en Santa capítulo estreno este domingo a las 5 de la tarde por TV Perú este domingo a las 6 celebramos los 100 años de Trilce, el espléndido poemario de César Vallejo. Es como que Vallejo inventó una manera de hacer poesía en español. Trilce no, no solamente cambia el paradigma en la literatura peruana, sino podemos decir que funda el arte contemporáneo en el Perú. Pienso que Trilce es un libro inagotable. Creo que... Tuvo una conciencia muy temprana de que lo que hacía era algo genial. ¿no? Sucedió en el Perú, este domingo a las 6 de la tarde, por TV Perú. Los hermanos Valdelomar en una y mil voces. Ellos tienen una forma muy particular de decir la música peruana. Además... Recordamos a la gran Lucila Campos. Este domingo, al mediodía, como siempre, en una y mil voces. Gracias a AmigdaSol. A continuación. Sin barreras. Pedro Castillo, presidente de la República, se encuentra aquí en TV Perú dando esta entrevista exclusiva y después efectivamente nos ha corregido el presidente desde el 30 de marzo está atendiendo a las preguntas de la prensa y yo le agradezco, presidente, que usted haya tenido este gesto de venir a TV Perú una entidad pública, una entidad del Estado y el hecho de tenerlo aquí eh, nos place sin duda en esta casa. ¿no? Sí, yo también complacido porque creo que este es el canal del Estado y no porque sea el canal del Estado, eh, yo tenga que en todo caso eh, eh, hacer un gesto eh, de, de presionarla. Eh, en todo caso, llamar a alguien y decirle que hace esto, hace lo otro, deja de hacer esto o hace lo otro. Entonces, eh, pero debo decirte, mi estimado Julio, de que eh, por parte de nosotros, por parte de este gobierno, no va a haber ningún tipo de mordaza. Uh -huh. Yo soy respetuoso y seré respetuoso de esta libertad de expresión. Pero también quisiera eh, decirte de que en este marco los respetos guardan respeto. ¿no? Eh, en el Perú estoy viendo de que en comparación cuando hemos salido a otros lugares hemos llevado gabinetes binacionales y veo una postura tan, tan responsable, tan neutral, tan seria de los medios de comunicación. Pero hay un cierto sector acá donde en el marco de una libertad de, prensa, libertad de expresión, eh, te tratan de todo, ¿no? Que eres comunista, que eres incapaz, que eres ladrón y cosas así. Yo creo que eh, eso no le hace bien al país. Pero téngalo, téngalo por seguro de que yo no voy a responder eh, a esta agenda, quién sabe, la, una agenda propia que tiene eh, un sector... Pero yo más estoy abocado a responder a los grandes desafíos uh -huh. y a los grandes problemas que tiene el país. ¿no? En, en, entiendo su punto de vista, presidente, y a pesar de lo hostil que puede parecer la prensa o que puede ser la prensa, uh -huh. eh, sin embargo, usted es un funcionario del Estado, es el máximo representante del país, uh -huh. y necesita la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, escucharlo directamente. Hemos visto que hay consejos de ministros descentralizados, los ministros efectivamente concurren a los diferentes medios de comunicación, pero a usted no lo teníamos, no escuchábamos, no habían espacios como para conversar ahora. Uh -huh. ¿Esta será el, una entrevista que luego continuará con una pausa para atender a los medios? ¿Esperar 100 días más? No creo. Vamos a, <risa> vamos a eh, eh, voltear esta página y eh, creo de que el Perú necesita estar más informado, a la cual... Eh, vamos a continuar informando de esta forma eh, al país De acuerdo Bien hay, sus, hay situaciones que también tienen que ver con los periodistas sobre todo con los periodistas que hacen periodismo de investigación y le pregunto esto porque IDL en particular, por ejemplo, es uno de los eh, equipos de investigación y IDL reporteros, encabezado por Gustavo Gorriti que han sido duramente asediados por manifestaciones, por grupos como La Resistencia, o La Pestilencia, denominaciones de ese tipo que atentan incluso contra la dignidad de ellos, han intentado hacer agresiones en presentaciones de libros, cuando participan algunos periodistas en dar a conocer algún tipo de libros y todo eso. ¿Usted tiene alguna reflexión respecto de ese tipo de actitudes? Sí, yo pienso que eh, el periodismo eh, debe asumir una postura pensando en el país. ¿no? Eh, si bien es cierto, hay una situación sesgada, pero creo que hay que deponer ese tipo de actitudes que nos hacen bastante daño, ¿no? no pero me refiero a estos grupos. Sí. Manifestantes por eso. Pero eh, parte también de que, que atacan a la prensa. Parte ¿no? también de parte del periodismo de cómo hay que eh, orientar a estos grupos. Me refiero a que eh, hay, hay grupos extremistas donde es necesario corregirnos. Uh -huh. eh, a mí se me ha dicho de todo, ¿no? Eh, inclusive públicamente a través de las redes. Hoy no hay alguien por ahí que le tiene un eso es terrible, pues, eso, pues eso no es se puede Entonces, eh, y a veces, este incluso a veces de algunos líderes también que salen públicamente en algunas plazas, ¿sabes? muerte a fulano, muerte al otro, hay que acabar con esto, ¿no? Eh, aprovecha su pantalla para decir, oye, tú eres un ladrón, mira esto. Y eso nos hace bastante bastante daño. Yo creo que es el espacio para corregirnos y de una u otra forma yo llamo a, eh, a, a estos espacios y dejemos todas estas, estas cosas y empecemos a trabajar por el país en el marco de la unidad. ¿no? ¿Eso significa que se van a tomar ciertas medidas restrictivas que hay del acceso a la prensa en sus presentaciones públicas también para que puedan tener una mayor cercanía con usted? Fíjese que yo confío bastante en las personas de buena voluntad por el país. y No creo que la persona que se acerque eh, lo haga de mala intención o que, de querer sacarme alguna... Alguna declaración que no la van a encontrar porque yo no he venido a hacer daño a este país, he venido a contribuir, he venido a, a responder a esta sana elección que ha hecho el país. Y, y las personas que se acerquen, vamos a darle todo el espacio para conversar. Eh, he ahí las la que tienen alguna alguna intención mal sana, la cual es necesario también que se corrija. Ahora, presidente, y, y respecto de estos cuestionamientos que hace la prensa, Muchos de los cuestionamientos tienen que ver con designaciones que usted ha hecho en estos 10 meses de gestión que lleva como responsable máximo de nuestro, de nuestro país. Y me refiero puntualmente a la designación de ministros, por ejemplo. Uh -huh. Hay cuatro presidentes del Consejo de Ministros que se han sucedido en estos 10 meses. Guido Beído empezó. Eh, en esa eh, selección de ministros, en esa designación de ministros incluso, el día 30 de julio del 2021, no se eligió al ministro de Economía ni al ministro de Justicia, ya eso creo que fue el día siguiente o después de dos días, ahí empezaron a, a haber ciertos cuestionamientos. Luego la manera de eh, cómo dio cuenta la ministra en ese entonces, eh, eh, eh, Mirta Vázquez, respecto de que ya no despachaba con usted las decisiones que había que tomar en el Consejo de Ministros, luego a la designación de Héctor Valer, quien además eh, en algún momento tuvo declaraciones este, complicadas, porque él decía que él iba a ser la bala de plata ante el Congreso, no, Fíjese, no llegó igual Congreso, bueno, eh, y ahora está Aníbal Torres. ¿no? Nosotros llamamos a, la, a, a los compatriotas eh, que de una u otra forma conversamos en Palacio, nos proponen eh, el, caso, el caso del Premier, designamos al, al, al Premier, no, no mirando a la persona, no mirando a, a otra cosa, sino mirando al, a, al país. Y le damos una confianza y creer, eh, vemos de que esa confianza debe ser recíproca y debe ser respondida a través de una lealtad. Y es más, que para designarla como Ministro o como Premier, ellos firman una declaración jurada. ¿No? donde juran de, de, de, de, de, de, sus, de sus antecedentes, de todo, y, y en ese marco eh, le damos y, y, y le prestamos la confianza, pero no, no pensando en todo caso, no, eh, no viendo lo que de repente sale después, porque muchas veces... Eh, uno se entera a través de otros medios uh -huh. y nos vemos obligados a llamarla nuevamente qué cosa está pasando con esto. No? Pero Presidente, pero en ese proceso de selección, ¿no se hace una evaluación de sus competencias profesionales para ver si son personas aptas para el cargo? Creemos en la palabra cargo? de la, creemos en y la Y ver otro de la también, ¿no? porque han, hay ministros que han sido duramente cuestionados después de ser designados por graves problemas con la justicia. Eh, como en todo proceso nosotros hemos, eh, hemos visto eh, y hemos pasado eh, aprendiendo estas cosas pero más allá de eso lo que hemos creído es en la palabra de la persona ¿no? llamando a que es experto en esto, va a contribuir en este sector y a eso se ha debido la confianza que le hemos dado ¿no? A ver, no solamente premios ministros y, y me, en tanto me preocupa cuando dejan de asumir la función, salen ya al otro lado y dicen otra cosa. ¿no? Estoy seguro de que estas cosas, hemos aprendido ya de ellas, no se van a volver a, a repetir y si es que se repitieran, ténganlo por seguro que no es ni siquiera una pizca intencionada por parte del gobierno, lo hacemos por darle el espacio a personas que eh, también quieren eh, contribuir con el país, personas que no solamente ya. vienen de Lima, vienen de, del interior del país, que les he visto desempeñándose eh, cabalmente, ¿no? Uh -huh. Y otros porque de repente nos hacen algunas sugerencias, ciertos sectores que corresponden a cada a, a cada, a cada Ahora, ministerio. ¿no? Pero, presidente, por ahí se dice que esta designación de determinados ministros tiene que ver con una especie de repartija de puestos o de ministerios a determinados grupos políticos que tienen que votar en el Congreso de la República para evitar que usted resulte eh, de, una vacancia. Totalmente falso. Eh, nosotros escuchamos eh, a las agrupaciones, a, la, a las organizaciones, a los sindicatos, ¿no?, ...y nos hacen algunas propuestas, las evaluamos, las escuchamos... ...y nosotros somos los que decidimos. más no corresponde a una cuota, esta es una, no es una repartida. Acá se trata de ver que las personas que quieran contribuir y contribuyen al país... ...para ver el tema, por ejemplo, lo que hoy en día se, se nos viene azotando. ¿no? Lo que pasa es que le, le pregunto esto porque hace poco, nada más, tras la, la decisión que tuvo el Congreso de la República... ...de censurar a Betsy Chávez, ministra de Trabajo, eso se da después... De que el señor Vladimir Cerrón tiene una reunión con usted, parece que él sale, parece que no fue buena la reunión, yo ya le preguntaré eso ahora, pero luego de que él sale se toma la decisión con, con parte de Perú Libre optando por retirar a la ministra Betsy Chávez en el Congreso. Entonces pareciera que efectivamente hay una especie de de acuerdo, de pactos para poder tener ministros en determinados sectores que tengan cierto respaldo de congresistas o del voto de determinados congresistas en el Parlamento. Yo creo que la independencia de poderes corresponde eh, eh, ser respetuoso de eso. Eh, nosotros como gobierno, el Perú lo sabe, que estando frente a la, a la, a la gestión designamos a personas que contribuyen muy responsablemente. Y es el Congreso el que el que determina no eh, a través de, de estos derechos que tiene, de las prerrogativas que tiene el Congreso. Uh -huh. Desgraciadamente hemos entrado últimamente en estos en esta confrontación y a veces se quiere sacar algunos réditos políticos, pero fíjense que nosotros no estamos pensando en eso, estamos pensando en el Perú. Eh... Es que le preguntaba eso porque se, se, se dice también que en el caso de Vladimir Cerrón él tendría determinados sectores a su cargo, energía y minas, salud... Porque los designados en no, estos no es ministerios han sido personas muy cercanas a él. ¿Cómo, bueno, ¿cómo está señor, esa relación con el, el señor Vladimir el Serrón, señor Serrón Es el secretario del partido al cual nosotros, eh, el Perú, Perú Libre, eh, nos abrió las puertas para participar y hoy día estamos frente al país. Igual como hemos conversado con diferentes líderes, con partidos políticos, y de acá un nuevamente un llamado ¿no? para, para, para sentar las bases de conducir correctamente este país y trabajar por, por los más vulnerables. Igual, bueno, nuestra relación no, no, no tiene por qué mermar, no tiene por qué ser cuestionada y por el contrario, nosotros somos totalmente demócratas y hay que seguir conversando, no solamente con los líderes, eh, no solamente yo converso, incluso cuando bajamos a las regiones tengo el, la, el, el honor y la suerte de conversar también con, con congresistas de esa región y nos ponemos de acuerdo y participamos también abiertamente en estos consejos descentralizados. Y ahí la agenda es otra, ¿no? Uh -huh. eh, es la agenda la que nos pone eh, en la misma región. Pero eh, Vladimir Serrón no le ha querido poner ministros, no le ha exigido tener determinada. Eh, hay que sacarse esa eh, esa idea, ¿no? Eh, pasa la designación por nosotros, pasa por la, por la designación eh, cuando se consensúa con el premier... Eh, y más que todo también escuchándolo a las personas que nos proponen uh -huh. eh, los gremios, nos proponen también eh, las personalidades que tienen que ver la, eh, frente al país. ¿no? Y congresistas como a los niños, a los que se les ha denominado los niños que tendrían cierta cercanía con usted también y a cambio cierta injerencia en determinados sectores, visitando determinados ministerios para recomendar que contraten a determinados funcionarios, asesores dentro de, de, de los entre comillas, ministerios que supuestamente estarían asignados a este tipo de congresistas? Bueno, eh, para mí sería una falta de respeto dirigirme diciéndole que son los niños, son parlamentarios de la República, eh, son congresistas. Eh, bueno, eh, dirigirme de esa forma eh, creo que... Me los... rectifico, presidente, los congresistas de Acción Popular que... ...están ahora cuestionados, se les ha impedido, se les ha pedido... ...o creo que hay una disposición de impedimento de salida del país... ...porque están envueltos en algunas investigaciones fiscales... ...que tendrían un acercamiento con usted... ...y cierta participación o injerencia en determinados ministerios. No, la rechazo categóricamente. Como igual con los congresistas de Acción Popular... ...con los congresistas de Perú Libre... ...con los congresistas del bloque magisterial... ...con los congresistas de todas las, de todas las tiendas políticas... Nos encontramos en las regiones y ellos cuando llevan una voz y quieren tener un hacer llegar de repente algún algún encargo de su región y quieren hacer llegar alguna, alguna propuesta de cómo, cómo, cómo solucionar algunos algunos problemas como los conflictos sociales que tenemos, bienvenidos, pero más allá no hay nunca se ha discutido y nunca se ha debatido y, y tampoco la vamos a permitir. Eh, que se dé este espacio con la finalidad de, oye, toma y dame estas cosas, eh, y eso no, lo, no, no no estamos para ello, ¿no? Ahora, dentro del, del ambiente político, sin duda, y no lo podemos negar, hay una confrontación directa, clara, del Ejecutivo con el Congreso de la República. Eh, es una relación tirante, sin duda. Y últimamente hemos sido testigos de unos audios que involucran a la Presidenta del Congreso, Mary Carmen Alba, donde habla de incluso de asumir la presidencia temporalmente para luego convocar elecciones solamente eh, presidenciales y no congresales y que cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas en caso se diera una vacancia suya y entiendo para que ella llegue a presidir el, el, el, el, el Ejecutivo tendría que además vacarse a la vicepresidenta Dina Boluarte. ¿Qué, ¿Qué reflexión le merece esa situación de confrontación y estos audios que han aparecido yo pienso que dejemos, debemos dejar ya este, este espacio de confrontación. ¿no? Eh, si bien es cierto, hay una agenda y creo que eh, en estos últimos tiempos esta fricción que se ha venido dando entre el legislativo y el ejecutivo, debemos pararla. Eh, por nuestra parte no va a haber ninguna, ninguna eh, intención de, de decir hoy voy a pechar al Congreso, voy a hacer esto... Nosotros eh, como Ejecutivo, como Presidente, tenemos nuestras propias prerrogativas, incluso constitucionales, pero yo creo que eh, el Congreso debe agendar los, los problemas más álgidos que tiene el país. ¿no? ¿Pero cómo se siente usted, Presidente, cuando en el Parlamento, en el Congreso hay frases eh, terribles contra usted y contra todos sus ministros. Pareciera que estuvieran asistiendo a una especie de circo romano cada vez que se presentan los ministros ante, ante el Parlamento, con unos señalamientos y unos ataques, incluso que van más allá de la dignidad de las personas. La ministra sí, la, en ese lamento, entonces... Sí, eh, es lamento y, de, la, y, lamento y, y yo, me, yo me siento bastante, eh, eh, en todo caso, este mmm, preocupado por esa actitud porque... No se ve el país y uno tiene que ver a veces este lo que ha pasado últimamente con, con ver eh, la situación personal. ¿no? Pero en la medida que nosotros, en el marco democrático, eh, el Congreso llame a los ministros eh, para nuestro Premier, para ir a, a, a dar la cara, a responder, la vamos a seguir haciendo. Uh -huh. Pero yo llamo que sea que se lo haga con el mayor de los respetos. ¿no? Nosotros, por nuestra parte, eh, jamás vamos a faltar respeto a un congresista y menos a un poder del Estado. Y si hay un grupo que, que se ha ensañado por tener a un presidente rural al frente del país y hay un afán por querer sacarla, eh, esa es su propia agenda. Nosotros tenemos la nuestra uh -huh. por responder a las gran necesidad que tiene este país. Venimos de una pandemia a la cual eh, con, con bastante esfuerzo estamos saliendo de esto y con bastante esfuerzo vamos a hacer que nuestros agricultores, vamos a hacer que los niños tengan su educación, vamos a hacer que estas personas que de estén... De acuerdo, presidente, pero en este Parlamento, a viva voz señalan que usted está incapacitado para dirigir el país. Ya han habido algunos cuestionamientos, un primer pedido de vacancia que no prosperó, un segundo intento que tampoco alcanzó los votos. Por eso le decía es que, que solo depende de votos. No son todos. Yo veo que no son, no son todos los congresistas. Es un, es un cierto sector que, reitero, es una agenda propia que tienen. Pero nosotros no vamos a responder a ello, vamos a responder al Perú. Y espero de que esto se haga también en sintonía. El pueblo sabe muy bien quién es quién. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, por nuestra parte, y tienen también la orientación nuestros ministros uh -huh. de, de sentarse a, a atender en cada uno de sus, eh, de sus sectores... Y no estar pues, este, en, este, en, estas, en estas cosas, en estas tretas, como Ahora, se llama. Usted señala, presidente, que está en sintonía con las demandas del pueblo. Pero el pueblo está diciendo, cierran el Congreso. ¿Ha pasado por su mente en algún momento, lo ha discutido de repente con el Premier, con el Consejo de Ministros, cerrar el Congreso? Vamos a cerrar las brechas que tiene el país. Estas brechas tan urgentes, tan emergentes, tan históricas, ¿no? eh, eh, nosotros en el marco de la prerrogativa constitucional, debo decirle de que somos totalmente respetuosos de la democracia, eh, vamos a corresponder a ese voto de aquel hermano Aguajún, del hermano Quechua, de la Aymara, de las personas que no han tenido voz de sus agricultores, de mis hermanos ronderos, de los maestros, de estas personas que están necesitando agua en los barrios, mire detrás de palacio nomás, en el Cerro San Cristóbal, miles de familias, cientos de familias, eh, en el marco de la tuberculosis, de la extrema pobreza. Entonces, Entonces son ellas a esas brisas las que tenemos que cerrar. Más no, eh, no está ni siquiera eh, en, en, la, eh, en, mínimo, en un mínimo pensamiento eh, hacer estos actos que son totalmente antidemocráticos. Podemos Pero sí crearnos... los, los llamaría a nuestros parlamentarios para que nos acompañen y bajemos al pueblo. Y atendamos en conjunto eh, las demandas que tiene este país. Hemos, eh, en el marco de, de la responsabilidad como gobierno, hemos hecho llegar más de 30 proyectos de ley al Congreso de la República. Y me gustaría de que, y hago un llamado a los parlamentarios, más aún pues a los parlamentarios que son provincianos, que vienen del interior del país que confiaron en ellos, a que vayan y alcen la voz en el marco de sacar leyes a favor, como esta ley es que la primera que fue, decirle al Parlamento, debátase, eh, eh, analícese y, y, y, que, y que se apruebe una ley para no haber llegado tanto tiempo a estos problemas, donde nosotros planteamos que se debate y se analice el tema, por ejemplo, no a la vacancia ni tampoco a, a la cuestión de confianza y miremos el, y miremos el país, hagamos una agenda común. ...y que, hable, que salga el Congreso a decir... ...y el gobierno también, Hoy hasta el pueblo le estamos dando agua... ...que estamos construyendo este colegio... ...como el día de hoy, por ejemplo, estamos empeñados ya... ...en hacer realidad la construcción del colegio... ...en San Juan del Urigancho... Eh, eh, pero... eh, eh, perdón, el, el hospital... Eh, ...el hospital en, en el BRAE... Uh -huh. ...y es, cosas así, que el día de hoy cual. también hemos arrancado... ...temas importantes en esta última cumbre, ¿no? Le voy a le voy a preguntar sobre, sobre los logros... ...que usted considera significativos en estos 10 meses de gobierno... ...pero permítame recoger de acuerdo a su comentario lo siguiente sin embargo en el Congreso de la República están eh, promoviendo una iniciativa que busca retornar a la bicameralidad tener una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados probablemente eso podría estar bien sería materia de debate pero detrás hay una serie de disposiciones que pareciera que les otorgaría demasiado poder al Legislativo para tomar injerencia o decisiones sobre la OMPE, sobre el Jurado Nacional de Elecciones, sobre la RENIEC, sobre la designación del Contralor General de la República, entre otras que forman parte de esas 50 reformas que están intentando sí, hacer que se, a, la Constitución. Este, a veces este, se niega esta oportunidad al pueblo, no de querer que lo pueblos, los pueblos, el mismo pueblo, se manifieste, no en el marco que nosotros pedimos al Congreso de que se dé luz verde a un espacio, a un referendo. ¿Para una asamblea constituyente? Y, ve, y vemos de que el día de hoy Ajá. ya existe una constituyente en la sombra, ¿no? Eh, yo llamo a que las cosas se hagan de cara al país, ¿no? Eh, agenden más bien eh, estos temas mmm, como, por ejemplo, la masificación del gas, eh, el tema de, de entregarle eh, un hospital en cada macro región en el país, el tema de agua y desagüe que, que, que necesitan nuestros pueblos. Pero depende, necesitan del Congreso para, para poder ejecutar obras de agua claro, y saneamiento? Necesitan, por ejemplo? Que, necesitan que nos den los espacios y nos den las garantías, ¿no? Eh, vamos a hacer ligar próximamente otro proyecto de ley con la finalidad de que eh, nos den a nosotros todas las, las, las facilidades y las eh, atribuciones económicas para ver de qué manera eh, atendemos a estas grandes emergencias que tiene el Perú. Hemos, eh, hemos, reitero, que son más de 30 proyectos, eh, proyectos de ley al Congreso de la República, que es necesario. Uno, uno de ellos es la aprobación de la existencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿no? Sí, eh, miren, nosotros cuando hemos recorrido el país, hay muchísima gente que está dispuesta a sacar adelante al país. Y eso significa que en el Perú ya, ya no estemos solamente pensando en que hay que sacar los productos, y hay gente que está disponible, que está dispuesta, por ejemplo, para industrializar el país, y eso pasa... Porque eh, el Perú tiene que tener un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Uh -huh. Y estamos preocupados no solamente por eso, y necesitamos industrializar el país y para eso también necesitamos eh, trabajarla, eh, lo que hemos ofrecido al país. No por una situación, eh, no por un proselitismo político, sino porque eh, escucharle a la familia que cuando termina, por ejemplo, su hijo no sabe qué hacer cuando termina la secundaria. Y hoy estamos encaminando y la vamos a hacer realidad y cree. Debo, decir, debo ser franco y debo ser empático, que este es el quinquenio de la educación. Cuando un maestro es al frente de esta responsabilidad como maestro, vamos a hacer todo lo posible para que trabajemos con las voces que quieren al país, en las regiones, para hacer realidad el ingreso libre a las universidades. Sin embargo, el Congreso de la República está insistiendo en esta contrarreforma de la ley universitaria. ¿Qué opina al respecto? Yo pienso de que el Congreso eh, debe escuchar a la juventud debe escuchar al país y si hay que corregirnos, corrijámonos eh, no puede haber un retroceso en esto pero estoy seguro que lo va a hacer entonces eh, ver, ver el país, y lo que me lo, que, lo que digo acá es, es mirar el país, mirar qué cosa está pasando en nuestro propio entorno entonces hay, mucha, hay muchos problemas como últimamente se ha tratado por ejemplo en esta cumbre, el problema migratorio ¿no? Eh, si bien es cierto, hay más de 3 millones de compatriotas, hermanos peruanos, que han dejado su familia y han salido al exterior y tienen oportunidades y qué bien que les ha ido y están contribuyendo también al país. Uh -huh. Pero hoy en el Perú tenemos un promedio de 1.600.000 eh, ciudadanos eh, extranjeros que no solamente preocupa al Perú, sino también a otros países vecinos como Ecuador, eh, como, como Chile. ¿no? Uh -huh. Entonces, son cosas que hay que ver de qué manera le damos una salida, a estos problemas. El problema de las igualdades, el problema de, la, de emergentes en el Perú, como en educación, en salud, el tema agrario, el tema de la, de la crisis alimentaria, que es un tema emergente, el tema de los fertilizantes, a la cual tenemos ya eh, eh, la, la suerte de haber... Eh... Presidente, y en los últimos, en las últimas semanas, en los últimos meses, usted ha estado viajando, y con todo el Consejo de Ministros, en realidad participando en estos consejos de ministros descentralizados. Ya son 14 los que se han llevado a cabo. ¿Hay un registro de los compromisos adquiridos por parte del Ejecutivo para atender esas necesidades que han recogido directamente de la sociedad civil eh, local, regional? Sí, mire, ¿cómo, cómo, cómo vamos, se está haciendo eso? Porque estamos vamos porque... Alguno... Permide, presidente, porque sí, sería interesante sí, que... Sí, que quede claro este espacio de, la, de, los, de, los, de, los, de los consejos descentralizados, que lo llamamos nosotros uh -huh. así. No se trata de llevar al ministro, a escucharla y vente a su sector no y, es un acto y encierra. De populismo. No, no, no, no, no, para nada. Nosotros no tenemos portátil. Eh, eh, lo que hacemos nosotros es escucharla y aterrizar y decirle, y eso ya tiene la orientación. Se viene trabajando todo un equipo y quisiera saludar a, a nuestro jefe de gabinete, al, al señor. Alberto Mendieta, que eh, se ha puesto esta camiseta y que tiene eh, un trabajo ya con los equipos técnicos de cada, de cada ministerio para no solamente rendirle cuentas, sino para responderle concretamente a los gobernadores regionales, ¿no? y que viene trabajando con cada uno de los gobiernos regionales que hemos llevado a cabo estas, eh, estos consejos descentralizados con los alcaldes provinciales y con los alcaldes distritales. Vamos a hacer un informe real, cómo hemos encontrado en la gestión en cada una de estas instancias de los gobiernos, de los niveles de gobierno no, local, regional y nacional. Y qué es lo que eh, estamos haciendo ahora. no, Y eso nos ha permitido, mi, mi estimado este, eh, periodista, en qué condiciones hemos encontrado. Gracias a estos consejos descentralizados, hemos encontrado que más de 1.500 obras trabadas en el país, ¿No? en julio tenemos que decirle al Perú de que terminado esta rueda de visitas terminado estos consejos centralizados que nos falta hacerlo en Anca, en Tacna, nos, nos falta hacerlo en Arequipa en su eh, tierra, en Cajamarca en Lima, provincias. mi propia tierra que, que me ha dicho eh, que, que está pasando presidente va a todas las regiones y, y, y no, llega, no llega a la región vamos a ir pronto a esa región a mi región eh, y con la finalidad de, de decirle al país en estas condiciones hemos encontrado al Perú este es el presupuesto que le corresponde al gobierno regional, al alcalde provincial y al distrital y qué obras no están haciéndose y qué, qué, qué obras vamos a hacer. ¿no? Y para eso es la agenda de la descentralización. Y que no solamente participe el alcalde, que no solamente participe el dirigente de la comunidad, que participe el pueblo, y es el pueblo que tiene que fiscalizar porque es el dinero de todos los peruanos. De acuerdo, pero se ha dispuesto a la conformación de algún equipo que haga seguimiento sí. a todos los que rinda cuentas. Hay un equipo que, que hemos, publique, hemos dispuesto que desde, desde, la, desde, la, desde el jefe de gabinete de asesores que tenemos para que eh, el ministerio no solamente le rinda cuentas al gobierno. No solamente le rinda cuenta, sino también aquí hay un trabajo que está haciendo el propio Ministerio de Economía, sincerando las cifras, sincerando las obras, uh -huh. y qué obras no se están haciendo y qué obras deberían hacerse y qué obras también se, eh, eh, necesitan hacerse con, con, con suma emergencia. ¿no? Uh -huh. eh, lo que hoy nos preocupa en todo en todo espacio donde, donde estamos bajando, es eh, el agricultor. El que para la olla al país. De acuerdo. Y eh... ya que usted toca ese tema, aquí en este estudio estuvo el ministro Sea, que era el ministro de Agricultura en ese entonces, y yo le hice una pregunta que la verdad creo que no entendí. Y creo que de repente todos los peruanos no lo entendieron. Y la pregunta era muy sencilla porque están impulsando lo que han denominado la segunda reforma agraria. Entonces yo aprovecho que usted está aquí para uh -huh. preguntarle exactamente en qué consiste la segunda reforma agraria. Gracias, mi estimado Julio. Eh, cuando mi padre nos llevaba a trabajar y nos sacaba fuera de casa eh, en vacaciones, íbamos por Bagua, por Amazonas, por diferentes partes del país, íbamos a Lambayeque a trabajar en la Rosera, eh, veníamos aparte de la, de la libertad a cortar esa caña. Y cuando regresábamos decía, hijo, esta plata que tú has trabajado sirve para pagar eh, del arriendo de la casita que vivimos uh -huh. y de la chacra que hoy tenemos. Yo le preguntaba por qué ahí me decía y, se, se, y recordaba... Eh, ...de don Juan Velasco Alvarado... ...y pasaron los tiempos y... y de aquellos años que... ...de esa chacra donde mi papá pagaba el arriendo... ...hoy mi papá es dueño de ese lotecito... ...y es dueño de la casa... Eh, ...decía pues... Eh, ...gracias a este, a este presidente... Eh, ...que nos dio la tierra... ...y dijo que la tierra... ...debe ser para quien la trabaja... ...la, la tierra es de quien la trabaja... Agraria. ...y decía... ...es parte de la reforma agraria... ...entonces... Y le dije, papá, ¿pero ¿qué, qué, qué es la reforma agraria? La reforma agraria consiste en que no solamente darle la tierra al agricultor, que, que se terminó en esa etapa, y él decía, solamente es una, es una partecita, falta la otra parte. Y por eso llamamos la segunda reforma agraria, eh, porque significa darle las herramientas al agricultor, uh -huh. darle todos los insumos al agricultor, que se sienta dueño no solamente de la tierra, sino que se sienta dueño y se sienta feliz, se sienta contento cuando ve que, que produce su chacra y que hay un Estado que está al lado de él para darle tecnología, para darle semillas, para darle fertilizantes. Y el agricultor no quiere, no quiere, no quiere gratis, quiere que le demos las herramientas con la finalidad de contribuir no solamente con la familia, sino para, darle, para contribuir al mercado de hacerle sus carreteras eh, no solamente de, carreteras, hoy en día que nosotros en este momento hacia los yo quisiera saludar a, uh -huh. a este sector de, del Ministerio de Agricultura eh, de que el día de ayer se acaba ya de, de, de hacer todo, todo el trabajo eh, en el marco de la adquisición de los fertilizantes uh -huh. y es una empresa brasilera la que acaba de tener la, eh, acaba de, de ganar la, licita, la licitación y en las próximas semanas van a llegar ya los fertilizantes a nuestros hermanos agricultores Estamos acá para dar la cara y vamos a hacer todo lo posible para que la, la, la agricultura familiar sea nuestra prioridad. Uh -huh. Muchos tiempos, muchos años, el Perú eh, le ha dado mucha prioridad, por ejemplo, a, a, las, a, a, las, a, la, a las importaciones, ¿no? Traer producto de otro lugar. No estamos en contra de ello. Creemos importante impulsarla y desarrollarla también, pero se necesita darle un espacio al agricultor que no tiene cómo sacar su producto al mercado. A este agricultor que hace unas semanas, hace meses, tenía la chacra preparada y volvió a crecer la hierba porque no llegó la semilla, tampoco llegó el fertilizante. Y no es culpa del gobierno, no es culpa de Pedro Castillo. Y no se dio solamente en el Perú, se dio en todo el mundo por esta crisis generalizada entre Ucrania y Rusia. Claro. Y eso ha sido un tema de agenda de esta última cumbre donde tenemos que los gobiernos garantizar la seguridad alimentaria, a nuestros niños, a los estudiantes, ¿no? a las ollas comunes. Aquí se ha conformado una comisión multisectorial que lo encabeza el sí. Ministerio de Agricultura para enfrentar lo que podría convertirse muy pronto en una situación de hambruna como consecuencia del conflicto entre Rusia Mire, y Ucrania. ¿Qué, qué, yo, qué, tengo, ¿qué yo tengo, yo tengo ¿Qué bastante fe, mi estimado Julio, que los peruanos somos laboriosos. Eh... Y nuestros padres, nuestros ancestros nos han, nos, nos han, nos, nos han enseñado, uh, no hay otra forma más de, con, de, de contrarrestar el hambre, la, de contrarrestar la hambruna, si no es trabajando. Uh -huh. y, tenemos, y usted va a las regiones, a cualquier parte del país, no encuentra usted un pueblo que no esté trabajando, un agricultor que no esté en su chacra. Y ahí ellos, ellos falta un punto de apoyo que, que hay que darles. Y la, y la tenemos que dar, Tenga la seguridad que este gobierno va a llegar a todas las chacras, va a llegar a, uh -huh. a darle todos estos espacios, pero necesitamos también... De, en este espacio de la asociatividad de los agricultores que crean en este gobierno y eso lo hemos hecho, ¿sabe por qué? primero, sacando esto bueno de la, de la, este guano de, de, de las islas uh -huh. para darle a los agricultores y vamos a recorrer, acabo de tener un informe que existen otras islas por explotar y, ¿Y yo, no quisiera, yo, yo, yo quisiera, sí eh, el, día de, eh, el día de hoy en la tarde voy a tener un informe y espero de que estas islas que aún falta por el y otros espacios que no se han dado, más bien han servido para, para llevarlos a otros países y no darle eh, y no hacer más rica la tierra. Pero hemos hecho el esfuerzo de sacar todo este bueno de la isla y distribuirla. Y, y exhorto al Ministro de Desarrollo Agrario y Riego que haga todo el esfuerzo. Yo quisiera saludar también al Ministerio de Defensa, que a través de las embarcaciones y eh, hay toda la predisposición de también jalarla eh, a este compromiso que eh, hubo al inicio y, y reitero, uh -huh. hay, un, hay un equipo de ingenieros que tienen las Fuerzas Armadas que también están dispuestas a contribuir a través del Ministerio de Defensa, no solamente para llevar abono, sino para construir puentes. Para estos 1.082 puentes que tenemos disponibles, tanto eh, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Defensa, para ver de qué manera que estos pueblos no estén aislados. Uh -huh. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en el interior del país, en el brain específicamente, donde a, un, a un lado, a una margen del río, está la chacra, está la comida, y al otro lado está la ciudad, donde no hay una chacra, pero no hay un puente que las una. Y hay una carretera que ese producto lleva a otro lugar pero no hay un puente que ese producto debe ir para satisfacer al otro lado, porque pertenece a otra región. ¿Y ahí se va a utilizar la logística y las Fuerzas Armadas se tiene que para hacer construir hacer es, puentes? Vamos a hacer, hay un compromiso abierto. ¿Cuántos puentes se han propuesto? Son 1.082 puentes. ¿1.082? ¿Que están debidamente identificados es, ya? Ya eh, están identificados. Yo llamo a los gobernadores regionales eh, y, y saludo, porque esta próxima semana nos vamos a reunir con ellos. Mm. Vamos, a, vamos a, a entrar de lleno con esto, con la conexión de, lo, de, de los pueblos. Eh, la apertura de fechas carrozables que también eh, están dispuestas a hacerla a través de nuestras fuerzas armadas también, de este equipo de ingenieros Hola, y por parte también del Ministerio de Transportes y a la cual no podemos ver solamente sector por sector en forma aislada, sino también en conjunto eh, como, como, como gobierno. ¿no? De acuerdo, entiendo perfectamente lo que nos comenta y, y quiero no, no quiero que se me vaya de la mente lo siguiente, no solamente hay que producir más y tratar de enfrentar el hambre, sino que hay dos problemas que eh, también se han convertido en algo complicado para todos los peruanos. El alza de los alimentos y el alza de los combustibles. ¿Qué se va a hacer para poder enfrentar esa crisis económica que ya nos está dejando eh, una inflación? Sí, mire, nosotros en el hemos país? invertido, eh, gracias al, al Ministerio de Economía que ha sido tan responsable, y, y estoy seguro de que se va a manejar con toda la responsabilidad el tema, el tema económico en el país. Eh, hemos invertido más de mil millones de soles, no solamente para eh, mitigar este tema de los combustibles, sino eh, el impuesto eh, selectivo al consumo, selectivo que, al consumo, que, que y si no se hubiese hecho, Ajá. Eh, hubiésemos tenido, eh, quién sabe, eh, muchos reveses en, en, en estos días. Pero eh, el Ministerio de Economía y en este próximo Consejo de Ministros estamos volviendo a tomar con prioridad estos temas con la finalidad de eh, eh, ver de qué manera también, no solamente eh, de por parte del mismo ministerio, eh, tratamos de eh, equilibrar este, este tema, esta crisis, sino también ver de qué forma eh, Petro Perú, eh, vamos a hacer todo el esfuerzo para que eh, también entre a mellar la situación de, eh, de darle la posibilidad. Eh, Humberto Capodónico ha dicho que necesitan grifos. ¿Petro Perú va a tener grifos? Porque Petro Perú no tiene grifos, ellos son distribuidores, digamos, mayoristas. Habrá que hacer el fuerza, ¿no? Vamos a conversar con, con el señor este Campodónico, Ajá. ver la salida más necesaria, más viable, que, que corresponde acercarnos a la población y más que tiempo, más, más aún que... Entonces, eh, ¿se está estudiando esta posibilidad de que Petro Perú pueda tener grifos también? Bueno, no la quiero adelantar, voy a darle todo el espacio a, a, a, a don Humberto Campodónico para que sea él quien la tenga, que no sea. ¿Muy pronto? Sí, esta semana debemos conversarla y finiquitarla, ¿no? De acuerdo, presidente. Bueno, otra, otra de las preocupaciones que hay en nuestro país tienen que ver con el problema de la corrupción. Es un problema endémico, ¿no? Una crisis de valores enraizada en el país ha tenido como consecuencia eh, actos de corrupción en todos los niveles de gobierno, a nivel ejecutivo, también a nivel legislativo, a nivel local, regional, a nivel nacional... Es que es terrible, es terrible lo que está pasando en nuestro país, donde no solamente el Estado está involucrado, sino la participación del privado también. Tremendas empresas que están investigadas, en el caso de la Vallato, el Club de la Construcción, entre otros. Es decir, esto pareciera que fuera más severo, es más severo que la pandemia que es, hemos enfrentado. Es, es, ¿Qué se va a hacer eh, eh, para parar de una vez este problema? Yo creo que, eh, mire, esto es lo que hemos heredado del país. Lo decían siempre y lo dije en la cumbre. En, el, en un acto de corrupción hay dos actores. El corruptor y el corrompido. Tenemos alcaldes detrás de las rejas, uh -huh. exministros, gobernadores regionales, presidentes de la República. Yo creo que hay que hacer la excepción. A mí jamás me van a me, me van a ver metidos en actos de corrupción. Por lealtad a mi padre, a mis hijos, a los maestros del Perú, uh -huh. y, a estas y, a y, a y a estos pueblos tan olvidados que históricamente eh, los gobiernos anteriores y durante todos estos 200 años no se los ha atendido. Pero, Pero creo importante Ajá. de que no solamente eh, se lo juzgue y se lo sancione al funcionario. Mire estas obras que cuando nosotros recorremos en el interior del país encontramos obras paralizadas que el 70, 80, 90% del presupuesto ha desaparecido. Y la obra simplemente se ha construido al 30, 40% y quiere buscar al responsable no la encuentra está en la cárcel del funcionario, está en la cárcel los pero no está el empresario hay muchas empresas que han, que han cambiado incluso de nombre y uh -huh. ya no están ¿qué se ha hecho entonces por la corrupción? ¿qué se ha hecho por combatir la corrupción? yo creo que yo llamo eh, al poder ejecutivo y al poder judicial que nos sentemos de una vez por todas y tengamos una línea clara para combatir la corrupción y Entiendo que esta semana va a haber una reunión con el Poder Judicial. ¿no? Justamente el día viernes vamos a reunirnos y estoy seguro que vamos a llegar eh, a asumir responsabilidades compartidas ¿no? para ver de qué manera limpiamos este problema tan álgido y tan vergonzoso que no solamente hace ver en América Latina uh -huh. al Perú estos altos problemas de corrupción, sino que se ha tratado inclusive en la misma cumbre que ha sido parte de la agenda y que en el 2018, cuando se dio este espacio de la cumbre de las Américas acá en Lima, fue el Perú la que eh, propuso de que, se, eh, de que sea parte de la agenda el tema de la corrupción. Uh -huh. Y preocupante porque también... En menor escala, por supuesto, en, otras, en, otras, en, otras, en, otras, eh, en otros países. Pero miran al Perú. Si bien es cierto, hemos inyectado este tema, nos miran qué cosa estamos haciendo. Yo estoy totalmente dispuesto y llamo desde acá a los, a los poderes del Estado y a las personas comprometidas, a uh -huh. las personas que quieren de una u otra forma limpiar el país, hagámoslo de una vez. El Ministerio Público, el persecutor del delito y el Poder Judicial, el Administrador de Justicia, suelen decir que eh, el difícil camino que se hace para enfrentar la corrupción y el crimen en realidad deviene mucho por limitaciones presupuestales. Hay la disposición del Ejecutivo de darle el presupuesto que necesiten para que los fiscales hagan en, en el menor plazo posible sus investigaciones, que la policía tenga los recursos suficientes para poder capturar a los perseguidos por la justicia y que el Poder Judicial descargue de una vez por todas esa carga procesal acumulada que tiene? ¿Hay bueno, esa disposición? Si pasa por un tema presupuestal y que tiene que dar los frutos correspondientes y asumiendo responsabilidades de que eh, a cambio de una de una partida presupuestal vamos a dar respuestas concretas en contra de la corrupción, haremos todo el sacrificio, no haremos todo el, el esfuerzo para que eh, uh -huh. eh, se sume no solamente a una parte presupuestal, reitero pero también pasa porque por, por disponernos de, por parte de los otros sectores uh -huh. para encaminar en el marco de la unidad una lucha frontal contra este flagero. ¿no? Bien, presidente, estamos llegando casi al final de la entrevista, nos hemos pasado en realidad el tiempo del programa, pero yo le agradezco, le reitero nuevamente el agradecimiento por, por haber venido aquí a nuestros estudios. Sí quisiera preguntarle, para que de manera muy concreta nos pudiera decir, en estos 10 meses de gestión, si tuviera que destacar los logros más significativos de lo que ha alcanzado, ¿cuáles serían? Bueno, gracias, mi estimado Julio. Mire, yo me siento satisfecho que en plena crisis mundial, como el tema de la pandemia, esta crisis eh, de la guerra que se ha dado, que tiene, que recién está moviendo sus consecuencias. Lo primero que, te, que, hemos, que hemos asumido es garantizar la, la salud y la vida de los peruanos. Hemos invertido millones de soles para darle la vacuna, para, para vacunar a nuestro pueblo peruano. Y, y veo, y eso lo sienten los, los, los compatriotas, los hermanos, eh, eh, en nuestro recorrido. Uh -huh. Y cuando ellos mismos comentan, ¿no? Tengo esta vacuna, tengo la tercera, tengo la, voy por la cuarta vacuna y estoy tranquilo. Pero también hay un... Cierto sector, un grupo de, de, de compatriotas que eh, no tienen fe en la vacuna. Yo los animo para que continuemos y eh, garanticemos primero la salud del pueblo peruano que eh, nosotros al ingreso, al, al inicio de este gobierno, vamos a vacunar, no podemos seguir en esto. Más de 200.000 mil peruanos que se nos fueron en este marco de la pandemia y que y estoy seguro que también no se sabe qué pandemia viene después. Pero si hay que dar la vida, si hay que destinar los presupuestos para darle la vida a los peruanos, la volveremos a hacer. De acuerdo, ese es un logro significativo. Otro tema, eh, vacunado ya a la población, otro que como maestro nos preocupó el tema de la, de la presencialidad escolar. Hoy el 100% de nuestros estudiantes han vuelto a la presencialidad y estoy seguro de que los maestros, el gobierno... No solamente eh, nos consta que el, el alumno asista, sino también eh, estamos trabajando una reforma curricular a la cual saludo al Ministro de Educación que y llamo también a los, a los sectores. Y lo otro, eh, lo que estamos haciendo, el trabajo descentralizado con, con, con los ministros bajando a cada una de las regiones y en el marco también ya de, eh, de recuperar la economía, ¿no? Eh, ya se lo está destinando el presupuesto correspondiente a, lo, a los gobernadores regionales eh, la apertura de, de, de muchas obras a nivel nacional eh, el, la generación de empleo ¿no? que se está haciendo ya en no solamente en, en, en Lima sino en el interior del país y espero de que los presupuestos que se han inyectado en estas obras se haga con transparencia y se haga con participación abierta con participación popular que decimos uh -huh. nosotros y lo otro, ver de qué manera también hemos inyectado a, esta, a, la, a las ollas comunes eh, con la finalidad de que también las familias más vulnerables, eh, estas ollas no estén vacías. Eh, hoy estamos viendo, priorizando el tema de los frijoles. Eh, creemos que, que, y eso lo tenemos que hacer juntamente con nuestros hermanos agricultores, ¿no? Y espero que la próxima entrevista ya sea en la chacra, ya no sea en este set. Nos comprometemos inmediatamente. Eh, Usted nos dice a dónde vamos llevar lo que estamos haciendo con nuestros hermanos Presidente, agricultores. Con mucho gusto. Lo haremos, mi estimado <risa> Julio, eh, eh, del lado de los, de, los, de los agricultores. Y yo reitero que este va a ser un quinquenio, un quinquenio de la educación, pero trabajemos juntos. Yo llamo a los poderes del Estado para, para trabajar eh, en armonía. Dejemos de lado estas cosas que, que, que le hacen hacen bastante daño a esta persona que está esperando que, que alguien llegue a un pasillo del hospital y, y, y salvemos esto. Y seguimos para adelante. Presidente, estamos próximos a 28 de julio. ¿Un adelanto de algún anuncio importante, significativo que haya que compartir con los peruanos en su discurso? Bueno, eh, hay muchos de ellos. Usted me quiere arrancar algunos compromisos, pero, pero... denos algo, pues, para estar atentos, ¿no? Gracias. ¿Qué, qué anuncios importantes, por ejemplo, tiene de la, del viaje que ha hecho a Los Ángeles? Sí, eh, primero lo que hemos hecho allá, la voy a anunciar en su momento, eh, pero sí quiero expresar el saludo a todos los peruanos que se me había encargado el mismo presidente Biden, a la cual desde acá, desde el Perú, eh, ...saludo no solamente por, por haber hecho esta convocatoria... ...sino por, por esta apertura... ...y ve al Perú con buenos ojos... ...es un, el marco de que hemos ratificado... ...que somos totalmente demócratas... ...aunque él también fue golpeado... <risa> eh, eh, en, la pasó, a, ...en la campaña... Eh, ...pero la veo una persona que... Eh, ...que está dispuesta para sacar adelante... Eh, eh, ...no solamente... En el marco de esa pandemia que se ha tratado eh, eh, en este, en, en este, en esta cumbre, ¿Ya ha habido algún tema, compromiso y, y, por y, y parte todos de hemos ellos. coincidido Ajá. de que tenemos que estar atentos y que tenemos que estar alertas en una posible pandemia, en una posible enfermedad que se nos viene. Uh -huh. Y ha habido una exhortación a todos los países que tenemos que volver a reunirnos de forma virtual. Uh -huh. para eh, en cuanto se desate algún problema de estos eh, ya no estemos tocando las puertas para alguna vacuna, para lo otro sino también hacerlo en conjunto yo saludo ¿no? el compromiso no solamente del presidente Biden no solamente de su esposa que es maestra y que bueno, eh, ha decidido visitarnos al, al Perú para ver el tema del ingreso, a la, a, el ingreso libre a las universidades uh -huh. el tema de la educación ¿Para ¿Cuándo, también... cuándo estará la señora Biden aquí en Perú? Perdón. ¿Para cuándo estará llegando al Perú? Bueno, la va a depender Biden? de su agenda, pero hay un compromiso. Hay un la... compromiso. Sí. Eh, y lo otro, el tema de la seguridad alimentaria. Uh -huh. ¿no? eh, Ténganlo por seguro, mis estimados compatriotas, de que acá hay un gobierno que va a garantizar la alimentación del pueblo peruano, la salud del pueblo peruano y la educación. Esos son los pilares fundamentales de este gobierno y a eso estamos abocados. Y lo otro que tenemos que hacer, ver el tema también de cómo damos de una vez por todas esta lucha a la inseguridad ciudadana. Que la próxima semana ya vamos a darle una respuesta concreta y le corresponde a nuestro ministro del interior eh, hacer la, eh, hacer la, la, la verdadera eh, difusión, en todo caso cuál es el trabajo que se viene haciendo. ¿no? De acuerdo, presidente. Para terminar, preguntas chiquitas. ¿Por qué decidió quitarse el sombrero? Gracias. Mire, eh... lo veíamos con el sombrero en todas las reuniones. En sí, lo extraño bastante a mi sombrero. Eh... Mi hijo cumple años eh, el 8 de, de, de, de febrero. Y uno de los pedidos que me hizo, me dijo papá, yo sé que eh, mis abuelos, mis hermanos, en Puña y en Cajamarca usamos el sombrero, pero hoy ya eres presidente de todos los peruanos. Eh, aparte del abrazo que me vas a dar, por favor, quítate el sombrero. Eh, lo he hecho con la finalidad de que... Eh, eh, ...hacer un llamado, más que toda la unidad. No, Estoy acá dispuesto para, para seguir trabajando por este país, mi país que tanto quiero... Uh -huh. eh, ...que tanto estimo... ...y, y, y Presidente, y, a, y aprovecho ya que menciona a su hijo... ...¿qué le dice qué le dicen sus hijos, qué le dice su esposa... ...luego de estos 10 meses de trabajo duro? Fíjese que sufrieron mucho uh -huh. y siguen sufriendo, ¿no? ¿Sus eh, padres qué le dicen? Eh, bueno, mis padres... este ...no la llamo ahora todos los días por no quebrarlos a ellos... ...porque sufren bastante... ...y lo primero que me hace mi padre... ...me dice mi padre, ¿sabes qué hijo?... ...en cada llamada que me hice, ...hijo, yo el día que me... Enteré, ...así con esos términos, el día que yo me entere... ...que ha sido allá a Palacio... ...para robarle al Perú... ...voy a desheredarte... ...un abrazo a mi padre... ...a mi familia... ...y en ese marco... ...yo no voy a traicionar... Eh, ...la quiero mucho a, ...a mis hijos... ...quiero mucho a mi familia... Eh, ...estimo bastante este, este seno familiar eh, a mis padres, a mis hermanos. Presidente, ¿usted se siente discriminado? No diría discriminado, el Perú es diverso. ¿Lo han señalado usted? Disculpe, sí. presidente, pero... ...por el uso del sombrero, por la manera de vestir, por la manera de hablar. ¿Ha sido estigmatizado y señalado... Permanentemente. Bueno, pienso de que hay un sector que todavía este, no asimila que un provinciano, un maestro, un hombre rural esté en Palacio. Pero yo no he venido a robarle nada a nadie. He venido a contribuir lo que he aprendido, lo que he aprendido de mis padres, de mi familia. He aprendido como dirigente, he aprendido como campesino. Y a eso estoy dispuesto a hacerla. Y la voy a hacer siempre. Primero que no me van, no me van a ver metido las manos en ningún acto delictivo. Lo otro que estoy dispuesto a las 24 horas del día a entregar mi experiencia, a entregar esta fuerza por el Perú. Yo llamo a las personas de acá para que asuman el carmarco de un ministerio, a los alcaldes, a los gobernadores regionales, a los que tenemos una, una responsabilidad en el país, hagámoslo con transparencia y hagámosla bien las cosas. Y lo otro, eh, voy a decirle siempre a mi padre que voy a cumplir eh, esas enseñanzas y a mi madre también que cuando yo decía eh, eh, frente a las, a, a las dirigentes de las ollas comunes de que mmm, cuando hay algo que compartir, compartámoslas con todos y cuando hay una mesa que, que contribuir, no comamos solos y eso me enseñó mi padre y eso creo que los centavos que existen en este país, la distribución y la riqueza que tiene que estar en este país, la tenemos que hacer con todos los peruanos. Necesitamos un pueblo educado. Hay mucha gente que necesita ser educada, hay mucha gente que está muriendo en los pasillos. Antes de la pandemia hubieron muchas pandemias y hay un flagelo que hay que, tener que, hay que hay que tener que acabar con esto, con, con, la, con, la, con la corrupción. Pero hay personas idóneas, hay personas sanas, hay personas que quieren contribuir con el país a la cual yo los hago un llamado. Hago un llamado a los partidos políticos, ¿Sí? a los líderes sociales, hago un llamado a las organizaciones. Sentémonos a conversar y ordenemos de una vez este país. Entiendo su mensaje, presidente, y le pregunto, ¿usted se siente capaz de transformar el país y de lograr todo lo que acaba de describir? He venido acá para darle otro viraje a este país. Y estoy seguro que más allá de que no, no, a mí no me van a ver involucrado en actos de corrupción, estoy dispuesto a dar todo mi esfuerzo y la voy a cambiar. Estoy seguro que a partir de ese gobierno ya no van a, ya no van a haber gobiernos que terminen bajo, en, detrás de las rejas. Y estoy seguro que la vamos a hacer porque estamos dispuestos a trabajar. ¿Usted siente que va a terminar su gobierno? No solamente vamos a terminar el gobierno. Vamos a terminar con estas brechas que nos han dejado estos gobiernos anteriores. Pero la vamos a hacer juntos. estoy seguro que muchas personas que se acercan a estar al lado del gobierno, pero también hay gente que dice, yo no quiero un puesto, no quiero ser ministro, no quiero... Pero déjate ayudar. Bienvenidos. Y estoy seguro que la van a hacer con la sana intención y con el buen corazón por el bien del Perú. De acuerdo. Sin embargo... Hay, lamentablemente, antecedentes en nuestro país que generan preocupación. Absolutamente todos los presidentes o expresidentes vivos hoy están o presos o en proceso o han pasado de todas maneras por la prisión. Y pareciera ser que, lamentablemente, y dura, suena durísimo, me da, me da mucha pena tener que decirlo, presidente, pero pareciera ser que ser presidente de la República es adquirir una especie de condena previa para terminar tras las rejas después. ¿Tiene miedo de ir a prisión? Hoy va a ser la excepción. Yo creo que eh, va a ser distinto con nosotros. Esta es una nueva etapa que hay que darle al país. Fíjese que yo no estoy pensando eh, en, eh, en algo que todos los días se dice de, de, del presidente. Yo estoy pensando en eh, ¿cómo, cómo salimos de estos graves problemas que tiene el Perú el problema de emergentes que tenemos y por eso hemos decidido llegar a donde está la mayor necesidad del país uh -huh. eh, si bien es cierto eh, de repente por ambiciones, no sé por qué, pero eh, presidentes que, que hoy en día están cuestionados pero mi estimado Julio de que eh, es necesario que el Perú eh, necesite otro, otra visión uh -huh. otro, otro trato, y más aún ...cuando se ha visto a la política que hay que sacar réditos, intereses personales. Y creo que ha llegado el momento donde eh, no solamente los gobiernos centrales... ...sino también gobiernos regionales, estamos en una fiesta democrática... ...que nosotros vamos a demostrar que somos totalmente transparentes... ...y que somos totalmente neutrales, uh -huh. y que los que resulten siendo elegidos... Eh, elegido por este pueblo que es un pueblo emergente respondan a la necesidad y a las emergencias que tiene este país presidente y, si, y siempre se suele decir que al lado de un presidente o de un ministro hay un consejero una consejera una persona muy cercana que ayuda a tomar decisiones en su caso en particular tiene un consejero una consejera una persona que trabaja de la mano con usted para tomar mejores decisiones hay muchos pero hay un viejo maestro que siempre toma el teléfono y me llama uh -huh y siempre me jala las orejas y yo quiero saludarla. Profesor? no la voy a, de, no voy a divulgar su nombre, lo haré públicamente en algún momento y los otros mis hijos ¿no? igual también Lilia y más aún por encima de todos son mis padres uh -huh. mis padres son iletrados mi madre no conoce una letra mi padre hace una, una línea y para él esa es su firma pero su formación fue distinta, su formación ha sido de, de ambos que lo que decíamos nosotros eh, en el marco de las rondas, que el que robe una hierba y robe una vaca, ambos constituyen un delito. Y yo quisiera decirles de que, por encima de todo, esos son los valores que le hace falta al país. Y esos valores quiero trasladarla. Y quiero trasladar los valores que inculcábamos también en el aula. Uh -huh. Cuando nosotros como maestros no miramos... ¿Cómo está vestido el, el alumno? No miramos si es, eh, este alumno es hijo de alguna familia judiente o es un alumno que viene de una familia que, que miramos a todo por igual. Y eso es lo que estamos haciendo, trasladar esta experiencia como maestro para mirar en, igual, en iguales condiciones a todos. Sin embargo, usted ahora representa el máximo poder en el país. Y se suele decir que en la medida que se tiene más poder, uno pierde... Más amigos y termina llenándose, rodeándose de personas que tienen un interés más que una auténtica amistad. Sí, Sus amigos. Que, eh, he perdido algunos de ellos. ¿Ha perdido amigos? ¿Tiene amigos ahora? Pienso que no le he perdido. Eh, eh, están eh, abocados en hacer su trabajo. Pero también eh, he encontrado amigos de que confunden la amistad con la responsabilidad. Uh -huh. Y creo de que estar en la frente del país no se trata de amistades, se trata de responsabilidades. Eh, hay hay viejos amigos, hay amigos eh, que también están pendientes de lo que estamos haciendo, y hay amigos que se preocupan bastante de que ¿Y se reúne con ellos, habla con ellos, cómo no, se relaciona no, no. con ellos. Ese es el problema, que no tengo tiempo ya de reunirme con mis amigos. Ajá. Pero virtualmente siempre lo hacemos. Tenía algún grupo de WhatsApp de mis compañeros de la escuela eh, que compartíamos y que sus hijos eh, hoy en día la mayoría son profesionales. Y lo veo con buenos ojos a mis compañeros, ya con sus años también encima. Compañero del colegio, compañero de la maestría Ajá. Eh, y compañero de las luchas, compañero dirigentes compañero que hemos estado en las calles. A ¿Y, la cual eh, y, y, y, y le, eh, le debo escribe, decirles que le sigo describe, siendo el mismo. ¿Le escribe por WhatsApp? no tengo tiempo para eso mensajes. no simplemente agarramos este, el, el contacto anteriormente pero ahora ya ellos saben que la responsabilidad que estamos asumiendo y en todos los rincones del país encontramos, tengo, tengo amigos como los maestros, como compañeros uh -huh. campesinos obreros y a la cual reitero no solamente mi saludo sino mi compromiso para hacer las cosas bien y dispuesto a seguir recibiendo las sugerencias las opiniones que acá estamos para servir, tal y como ellos también quisieran ver al Perú totalmente distinto, totalmente un Perú diferente. ¿no? Bueno, presidente, usted tiene consejeros, tiene amigos. Le quiero preguntar, ¿y cuál es su principal enemigo o enemiga que usted considere en estos tiempos? ¿Alguien en particular? Tengo varios enemigos. La pobreza, la delincuencia, las grandes desigualdades, Esta pandemia que nos ha llevado a muchos, a muchos compatriotas a la cual yo creo que eh, con los amigos que tengo y con los hombres, los peruanos de buena voluntad que estiman al país, vamos a derrotar a estos enemigos comunes. De acuerdo, pero ¿no identifica ningún enemigo político que considere? No tengo un enemigo, ningún enemigo político por ahora. Eh, no lo hay. y Tampoco lo quiero tener. Uh -huh. Presidente. Yo le agradezco esta, esta conversación. Nos hemos tomado, creo que el tiempo suficiente. Le agradezco nuevamente que haya venido aquí a TV Perú para darnos sus puntos de vista. Hoy es domingo, es un día familiar. Mañana hay una expectativa enorme además por lo que hará la selección peruana. Ya, desde mi punto de vista ya estamos en Qatar 2022. Eh, ¿Cuál es su score? ¿Qué, ¿Qué es lo que opina del, del resultado de este bueno, partido más de allá, mañana? Más allá del score, el Perú sabe que mañana vamos a ganar. y. Declarar la feriado el día de mañana es un regalo a la mejor hinchada del mundo. Es verdad. La roja y blanca no solamente debe ir en una tela, sino debe ir acá, acá y acá. Unas, un solo sentimiento, un solo pensamiento y una sola dirección. Presidente, ¿qué le diría? A los niños, a los adolescentes, los que están en estos momentos en, en la escuela eh, y tienen a un presidente maestro, profesor. Encontré y he encontrado muchos niños a los cuales los abrazo y la seguiré abrazando a mis niños de todo el país, sin excepción al pobre, a, a, a, a todos los niños, ¿no? a, a los que está en la sierra, al que está en la selva, ese niñito con pies descalzos. A ese niño que solo agarra un, un simple remo y, y cruza el río. A ese niño que no puede pasar de su casa y se tiene que colgar en un guaro para pasar a la escuela. A ese niño que está temeroso de tomar un taxi y que no sabe si va a llegar o va a retornar a la escuela. Pero creo importante decirles a estos, a, a mis hijos, que son, a, los quiero, a los quiero tanto, sin excepción, que no hay mejor herramienta para salir adelante en un país, para sacar adelante a la familia, que la educación. A estudiar niños, que de eso va a depender el fortalecimiento y el progreso de la familia y del país. Y no nos queda otro camino. Estudiar, trabajar y hacer las cosas bien. Una de las cosas que tiene que ver con lo que va a suceder mañana es que el deporte no necesariamente es una actividad muy promovida o muy avalada por parte del gobierno. El deporte y la cultura. que Yo creo que son dos actividades esenciales que acompañan al proceso formativo en las aulas. ...¿se tiene algo en planes al respecto? Sí. Eh, yo saludo al, al gabinete, saludo a los, a los deportistas... ...saludo a, a, a la gente que están bastante interesados... ...para, para ver de qué manera eh, vamos a meternos de lleno... Eh, ...para que nuestros jóvenes... y ...no solamente a los jóvenes, el deporte no solamente le, le llama a la juventud... ...sino también a todas las edades... Y ...hay una sorpresa a la cual vamos a, a, a hacerlo de, de todo corazón... ...y así como entonamos el himno nacional... Eh, a voz, a, a pecho abierto, uh -huh. vamos a hacer todo lo posible para que el deporte sea también una parte importante, una pieza fundamental de este gobierno. Uh -huh. eh... Bien. Muchas gracias. Bueno, presidente, nos Se quedamos ocurrió. con ese mensaje final también. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Ha sido el presidente, mañana, Pedro Castillo mañana, mañana gana el Perú, vamos a ganar todos. ¿Por cuánto? Bueno, me, me voy a abstener de decirlo, pero lo que va a ganar el Perú, va, vamos a estar en, en, en Qatar con toda la fuerza, con toda la hinchada y acá tienen un gobierno que va a hacer mucho por el deporte. De acuerdo, presidente. Gracias. Le agradezco. Muchas. muchas gracias por estar aquí con nosotros en TV Perú y a nuestros televidentes. Gracias también por permitirnos ingresar a sus hogares y a propósito de lo que ha mencionado el presidente, estamos todos convencidos que mañana daremos ese gran paso para estar nuevamente en Qatar 2022 alentando a nuestros seleccionados. Así que nos despedimos dejándoles este nuevo himno, el Mi Corazón. Perú, que es el nuevo himno en realidad que va a alentar a la selección nacional que mañana busca la clasificación al mundial. Nos vemos el próximo fin de semana. Que estén bien.